Ya estamos en medio del 2018, y cada vez noto más el paso del tiempo. Junto con la adultez, salen a flote un montón de problemas, especialmente notorios para todos aquellos que vivimos en un país tercermundista. A mí, la vida me obliga a trabajar, y mis intereses me motivan a estudiar y dedicarle algo de tiempo a mis evidentes hobbies. Diseñar y programar mis videojuegos de mierda toma tiempo. Escribir el guion de un video, así publique uno cada cinco meses, también. Y ya ni hablar de WoW, cuya naturaleza es inviciar al más jóvenes y más libres que la mía. Tal vez por eso aprecio los videojuegos cortos, o aquellos donde pasan muchas cosas en poco tiempo. Porque muchas veces es precisamente esto último lo que me hace falta. Princess Remedy in a World of Heart es un shooter en dos dimensiones con el control y jugabilidad más simple que puedan llegar a imaginar, sin complicaciones, posee una paleta de colores reminiscente a esas viejas computadoras de Spectrum que vine a conocer en esta década gracias a Coca Lightman y al reviewer Random, pero que tienen al menos 15 años de vida más que yo. Así pues, este juego con gráficos de Spectrum, durante sus 45 minutos aproximados de duración, nos saca de nuestro bello planeta Tierra para adentrarnos en ese lejano mundo monárquico conocido como Saturno, donde controlamos a la princesa Remedy, quien acaba de graduarse de la escuela de medicina y es enviada por su madre a las tierras de Herland, para desarrollar sus habilidades curativas y sanar al príncipe del lugar. ¿Qué tiene que ver un juego de disparos con una protagonista recién graduada de la escuela? Pues resulta que todos en Heartland se encuentran mal, con todo tipo de dolencias. Está quien tiene la enfermedad de estar muerto, la araña que se quedó sin patas y hasta el que sufre de una belleza superior al promedio, como yo. Sin importar cuál sea el problema que aqueje a los ciudadanos de la Tierra del Dolor, nuestra Princesa Remedios tiene la solución. Para curarlos, simplemente acabamos con sus enfermedades disparándoles hasta que mueran. Porque después de que nos cuenten sus problemas, entramos en modo sanación, y debemos destruir la representación física de los problemas de nuestros habitantes. Remedy dispara automáticamente en la dirección a donde nos movamos. El nivel de surrealismo es similar en temática a Doctor Mario y en ejecución a los combates en Undertale. El humor es un factor predominante y absolutamente todos los personajes que requieren nuestra atención tienen algo creativo que decir. Sé que este punto es algo muy subjetivo, pero a mí me causa muchísima gracia ver cómo un pez encuentra la perfección en sí mismo, como yo. Me gusta mucho el humor tonto, y creo que la mitad del público que abunda la red también. No me sorprendería que internet estuviera inundada de screenshots de este juego a modo de memes si fuera un poco más conocido. y tal vez es ahí donde entro yo, impulsado por mi amor a los memes, por la analogía implícita entre mi persona y este juego, por su corta duración, por la banda sonora que han estado escuchando a lo largo de este video, por sus gráficas y su irrisoria resolución, y por su humor absurdo, recomiendo Princess Remedy in a World of Hurt a todo el mundo. Y sí, sé que podría hablar un par de cosas adicionales, pero sería o resaltar lo evidente, o entrar en terreno de spoilers. Y más que hacer un simple resumen de un videojuego, mi objetivo es generar interés por un producto que lo merece. Ah, y está gratis en Steam.